Reiteradas oportunidades en Lado Verde hemos informado la importancia de reciclar y reutilizar, aspecto que debe ser tomado en cuenta por parte de toda la ciudadanía y también empezar a aplicar este tipo de situaciones, reciclar y reutilizar. De esta manera estaremos disminuyendo la contaminación ambiental que se registra hoy en día, pero también estaremos aportando con un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Y este es un claro ejemplo de reciclar y reutilizar. Y a continuación usted estará viendo una variedad de productos, además de la eh, iniciativa que se ha tenido en esta ocasión para el cuidado del medio ambiente. Y es por este motivo que quiero presentar a Carlos Arce, responsable de producción, y a Mauricio Ramírez, gerente Quirueco. De la empresa Quirueco. ¿Cómo están? Buenas noches, Bienvenidos. un gusto que nos estén acompañando. Y antes, eh, permítanme darles la bienvenida, ya forman parte de la familia del lado verde, pero también es un gusto que nos estén acompañando en esta ocasión con esta variedad de productos y la importancia de reciclar y reutilizar en pro del medio ambiente. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gran cantidad de productos, una gran variedad. Y todo es en base res, al reciclaje, específicamente de las botellas. De botellas. ¿Cómo es que nace esta iniciativa? ¿Hace cuánto tiempo ya se dedican a este tipo de cosas? Bueno, mira, estamos muy poco tiempo en el, en el mercado, ¿no? Eh, primero, agradecer al programa ¿no? por la cobertura que nos dan nosotros como emprendedores. Es una parte fundamental el apoyo que nos brindan por, por los medios de comunicación y agradecerte a ti personalmente. ¿no? Y yendo a la, a la, a la respuesta, mm, la empresa nació aproximadamente hace cuatro meses. Hemos hecho un estudio, hemos, eh, se ha diseñado unas ciertas uh, formas de hacer el trabajo del corte, Lijado, eh, que realmente ha ido contra nuestra innovación y cada vez tratando de mejorar y esto se ha logrado por medio de, eh, de Carlos Arce que es la persona responsable de producción y es la que ha ido inventando de a poco eh, cada uno de los productos ¿no? entonces eh, realmente es una como te digo, una idea que ha nacido del de eh, fin de mi hija por ejemplo que tiene muy enfrascado el tema del reciclaje que está con las tapitas, que saca de los rollos de papel higiénico, que quiere hacer cositas. Entonces, realmente es una cosa que eh, te da la gana de poder agarrar y eh, seguir adelante con esto. Tratamos de hacerlo en la casa, pero teníamos la basura separada y luego decíamos, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces... Eh, de a poco nació la, la idea y nos enfocamos primero en lo que son botellas, botellas de vidrio. ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto logran reciclar en un día? ¿Cuántas botellas en un día o en un mes? Eh, bueno, de acuerdo a, a, a los días que uno recoge por el día, recogemos una vez por semana o dos veces por semana, es de acuerdo también al lugar donde vayamos. Si vamos a un, a un, a un boliche, recogemos... Uh, te puedo decir en cantidad unas 30, 40 botellas en un día. Eso, es, eso es, eh, no es eh, un, un monto exacto o una cantidad exacta. Es un aproximado. Un aproximado que yo te, te doy por día de 30. A la semana recogemos dos a tres veces por semana de un, de un, de un restaurante o de una discoteca. Ese sería más o menos el aproximado. Y además está teniendo un gran impacto, ¿no? Y aceptación también por toda la sociedad, eh, quienes forman parte también y, y ayudan, ¿no? Colaboran con un granito de arena, incluso no solamente recogiendo de estos diferentes lugares personas independientes también que se ocupan de reciclar y poder entregar y tener estos productos finales. Además, gran iniciativa en la que se ha tenido eh, diferentes productos, los que podemos encontrar aquí y todo es a base del reciclaje. Sí. Entonces mira, el, el nombre, Kiru eco, nació por el tema del vaso. Kiru en, en Aymara es vaso y eco el tema de ecológico. ¿No? Eso fue el comienzo. ¿no? Pasaron el tiempo ¿no? y fuimos quedándonos con mermas, por ejemplo. ¿no? Y ahí aparece de este producto. Esta es la merma que nos queda del vaso de, de, de la botella de Wari. No, entonces, no queríamos volver a ingresar el material, el mismo vidrio, otra vez al, al, al botadero común. Entonces dijimos, ¿qué, ¿qué más podemos hacer? Y eso fue ya la, la iniciativa también de, del responsable de, de producción, que es Carlos Arce, ¿no? que empezó a sacar una cosa, luego sacó otra cosa y está todavía innovando otras cosas más que se puede hacer con, el, con, con las botellas. ¿no? Entonces... Como te digo, no? El límite es... Eh... Este, por ejemplo, es un perchero. Así es. Y aquí, de botella, tenemos un cenicero. Un cenicero. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, la planta que está en la maceta, que es una botella también. Así es, sí, florero. ¿verdad? ¿verdad? ¿Es, el es florero, florero es una botella. Y la, la lámpara... La lámpara ha sido una cosa muy linda, que hemos ido haciendo pruebas de varias cosas y lo dejamos un tipo industrial. Es una, un trabajo hecho en, en metal, ¿no? forjado en metal, eh, y se le da un impacto muy lindo al, al tema de la base de la botella. ¿no? Entonces, les invito también al, al público, si ellos tienen alguna botella que les parezca interesante, que les parezca bonita, con todo gusto pueden aproximarse al taller, nos los traen la botella, nosotros la revisamos, vemos dónde podemos hacer el, el corte para poder pasar el cableado, hacer todo, y se lo hacemos la lámpara de ese de esa botella. ¿Y cuánto se logra disminuir en contaminación y reciclar? Mira, el tema del, de la disminución no es algo que nosotros estamos queriendo generar parámetros exactos, te puedo mentir si te doy un dato exacto ahora. Como te dice, estamos nosotros en una etapa en la cual tenemos tres empresas que nos están apoyando dándonos el, el, el material. Tenemos otra persona que le estamos dando una fuente de trabajo, que es la recolectora, que ella vive en la calle. ¿no? Y ella agarra y hace el trabajo de recolección en las madrugadas y me llama, mira Mauricio, tengo mil botellas. Pues, excelente, vamos, le compramos ese material, nosotros lo llevamos al taller y lo trabajamos. Entonces, eh, estamos en un punto donde estamos sacando la, la información para que esto sea un dato real, real y podamos oh, dar a conocer también a las personas el, el trabajo que la empresa está haciendo en ese punto ¿no? y cuál es el, el impacto que vamos a dar. Y que está teniendo un impacto muy positivo hasta el momento, además que se están generando fuentes de empleo. Ahora, eh, siento que les está yendo tan bien en tan corto tiempo... ¿Piensan tal vez poder realizar este tipo de actividades, pero en el interior del país? Por el momento vamos a tratar de consolidarnos de, de aquí en la, en la Paz. Posteriormente ya cuando podamos ya hacer en más cantidad, porque ahora somos pocos los que estamos en la empresa, somos mínimos los que trabajamos, entonces estamos uh, tratando de... de para La Paz poder eh, copar el límite el de todas de todo lo que se necesite adquirir aquí en La Paz. Pero después, posteriormente, es pensado, claro, obviamente, ir a, al interior del país, poder llevar nuestros productos y ver qué impacto tienen. Empezar a crecer. Por ejemplo, ¿cuánto le demora tener este producto final? En, en unos 20 minutos esto ya ¿20 está. minutos? Sí rapidísimo y este producto eh, igual porque tenemos que cortar luego hacer primero hacer el el, el, el prelavado que es sacar la etiqueta de la botella luego tenemos que hacer el, el marcado el, el corte en sí y después se hace el pulido o el lijado y es fácil no es fácil es es un trabajo netamente artesanal porque todavía aquí en nuestro país no tenemos una maquinaria que nos pueda agarrar y pasar por pues, la botella y cortarla en el momento. ¿no? Entonces tenemos primero tenemos que marcar, luego tenemos que pasar por una resistencia, poder ir cortando de a poco hasta que se separe la botella. No es, es no es fácil, pero cuando uno tiene ganas, bueno. ¿Y son, ahí está. Es innovador. Sí. Además que está hecho también por manos bolivianas sí, sí. y eh, que va de la mano también con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que es, es todo un conjunto, es una cadena. Por ahora tan solo están trabajando con botellas. Con botellas. ¿Tienen pensado tal vez trabajar con algún otro material reciclable más adelante? Todavía no, ¿no? El tema de las botellas lo que queremos es dar una solución completa, Qué ¿no? Bien, ¿qué es Porque no solamente el, el tema va a acabar acá, esto en algún momento... Lo vas a golpear, se va a caer y se va a romper. Claro. Entonces, vamos a volver a, a retroceder. Entonces, queremos cerrar totalmente el círculo de lo que es la economía circular en lo que es botellas de vidrio para poder saltar a otro producto. ¿no? Entonces, de esa manera se nos haga fácil eh, primero cerrar un, un ciclo y luego empezar con otro ¿no? y no estar a medias con algo. ¿no? Entonces, esa es la, la idea a largo plazo de la empresa. ¿no? Y, no, y recalcar una cosa, no solamente es fabricado y hecho en Bolivia, no es una cosa que tiene, por ejemplo, nuestro sello ¿no? de, la, de, la, de la empresa, que es nuestro sello de calidad... ¿No? Que ahí dice reciclado en Bolivia. ¿No? Entonces, no solamente es hecho en Bolivia, sino está es reciclado, reciclado aquí en también. Bolivia. O sea, Así todo es. el proceso es en Bolivia. En Bolivia. Es aquí. Así es. Ahora, ¿cómo pueden hacer diferentes instituciones, tal vez empresas, o personas independientes, personas tal vez que se ocupen también en el reciclado, ¿cómo pueden contactarse con ustedes para poder colaborar también de esta manera? Porque sabemos que cada vez son más las personas, incluso las eh, diferentes instituciones, empresas que están en apoyo a lo que es el medio ambiente y al reciclable, que sea reciclar y reutilizar. Exactamente. La mejor forma, y yo los invito a que visiten la página de Facebook, ¿no? que de esta manera va a ser lo mejor para que eh, se puedan comunicar con nosotros, que es Quirueco, nos encuentran ahí en el Facebook, pronto vamos a tener el tema de lo que vendría a ser la página web, que la estamos trabajando, y el correo electrónico, quirueco.com, ¿no? que nos pueden escribir las empresas, eh, tanto les podemos dar, por ejemplo, puede ser un buen detalle, quiero regalar algo fin de año, ¿No? Entonces le ponemos el logo de la empresa, le ponemos el nombre de la persona Ay, y pueden tener un vaso reciclado en la oficina ¿no? y utilizarlo y apoyar a, a lo que nosotros estamos haciendo más que todo, ¿no? que es poner un granito de arena al cuidado del medio ambiente. ¿Ha sido fácil? No. ¿No? ¿Les ha costado? ¿Qué es lo sí. que más les ha costado? Eh, hacer el, el corte, que el corte sea fino. Es lo que más ha costado. Porque, hacen a pedido también. También, porque cada botella, como se puede fijar, es, tienen diferente grosor. Sí, exacto. Y, diferente, y el vidrio no son los mismos. Hay vidrios que son más delicados que otros. Otros son más duros y otros son más, más suaves. Entonces, hacer el corte, ahí es donde a veces se llega a, a, a partir o utilizar Entonces, tenemos que volver a empezar con otra botella. Pero todo es a costa de paciencia y de ganas. ¿Y el producto que, eh, más pedido? Bueno, Las ahorita lámparas. el tema de los vasos. ¿no? Los vasos. Los vasos es lo que les ha gustado. Todavía el día de mañana estamos haciendo el lanzamiento. ¿No? Entonces, eh, el producto lo hemos estado vendiendo a, a familias, y de la familia ha visto a alguien y me los ha y pedido, también, y, y, y, y no carne. estábamos todavía en el mercado. ¿no? Entonces, mañana oficialmente, a las 10 de la mañana, en mediaciones del mercado de Achumani, donde son los uh, contenedores de recolección diferenciado ah, de ya. Achumani, que ha hecho la alcaldía, eh, vamos a estar nosotros ahí de 10 hasta las 2, 3 de la tarde, mostrando los productos y haciendo el lanzamiento oficial de Quirueco al Mercado Paseo. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco el tiempo que hayan estado con nosotros, importante mostrar también este tipo de actividades, los productos que ofrecen a toda la población, son productos innovadores, hechos de material reciclable y por supuesto reciclar y reutilizar es eh, lo fundamental, es lo más importante que estamos observando y son productos realmente espectaculares que también usted lo puede hacer a pedido. El día de mañana a partir de las 10 de la mañana, aproxímese, puede participar en el mercado de Achumani. Una vez más les agradezco, muchísimas felicidades y que sea un éxito total. Gracias. Gracias, gracias Muchas gracias. Gracias a ustedes por la cobertura. Los estaremos aguardando en una siguiente oportunidad. Las puertas siempre abiertas. Gracias. gracias, gracias. gracias. Permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos unos minutos ya regresamos.